Que es sumamente importante que cuando empezamos a hablar de reactivar al sector, que empiezan a haber buenas señales de reapertura de cine, de teatro, de espacios para la música, nosotros podamos volver también a celebrar de la manera más presencial posible las distintas conmemoraciones de, las, de los ámbitos de los cuales desarrollamos desde el Ministerio, en este caso el ámbito audiovisual, en el Día del Cine. Eso es fundamental, sobre todo recogiendo el valor de lo que implica gestionar una sala de cine independiente eh, como esta. Y también eh, el programar desde el Ministerio de Cultura, la Institución Cultural, dos contenidos o producciones audiovisuales: un corto de Jorge Gres, audiovisualista, que es de la región y que ha rodado su producción en la región. Lo mismo con la película que nos va a representar en los próximos Oscar, que es Blanco en el Blanco de Teo Kurt, protagonizada por Alfredo Castro, que fue rodada también en la región. Eso nos da también la señal de que poder conmemorar estos días no es únicamente eh, eh, replicar en todo Chile una misma lógica, o Sino sea, tenemos que relevar las particularidades propias de cada región a la hora de tener estas conmemoraciones, le hace más sentido también a quienes llegan y asisten a ver estas películas, estas producciones y también nos permite fortalecer lo que es la región y sus particularidades como espacio para rodar. Seguridad de la explotación Queremos un registro Podría acercarse un poco, por favor Es para ver la luz Porque aquí nosotros estamos haciendo historia Haciendo patria Y el trabajo Considérelo Una labor humanitaria Está ocupado. ¡Mr. Porter! Es extraño un retrato de novio sin el novio, ¿no? Mr. Porter no podrá atenderlo hoy. Él está contento. Le gustó mucho la fotografía de la señorita Sara. Dígale a Mr. Porter que me ofrezco a sacarle una fotografía a él también. Bueno, para nosotros como el equipo de realización de la película Chum Bum, así que mulato, estamos muy contentos de haber sido parte del Día del Cine, sobre todo creando desde la región, haciendo cine magallánico, y además de estar eh, cierto, presentando este tráiler junto a algo tan importante, que es una película nominada al Oscar representando a Chile como es Blanco en Blanco. Así es que felices, vamos a seguir trabajando para que todo esto llegue a buen puerto, todavía nos queda un tiempo, pero esperamos que la comunidad y, y las entidades también eh, sepan la importancia de realizar cine, en Patagonia y sobre todo cine realizado por gente de acá, de, de la tierra... ...así es que esperamos seguir avanzando en la cinematografía regional. Bueno, me parece una buena instancia el poder haber visto dos realizaciones... ...que se filmaron acá en la región, porque así se genera una identidad cultural... ...en torno al cine eh, desde este territorio y eso me parece muy positivo para, para la región. A pesar de que la película fue muy densa, igual eso me gusta que se, se pueda eh, transparentar lo que sucedió acá, todo el genocidio y todas las, las cosas que pasaron que han sido calladas mucho tiempo. contento de poder estar celebrando acá el Día del Cine en la hermosa ciudad de Puerto Natales por primera vez en un cine regional acá en Sala de Estrella con dos grandes eh, películas primero eh, la película Blanco en Blanco nominada al Oscar del creador chileno y además con el tráiler de Cacique Mulato, una creación regional del director Jorge Gires. saludarla a todos los presentes y agradecer la presencia de ustedes el día de hoy acá en esta conmemoración del día chileno que estamos muy contentas de poder hacerlo en un cine acá en puerto natales que muchas gracias disfruten la película y aprovechen de esta experiencia del cine acá en el día del cine chileno muchas gracias pásenlo muy bien bueno, ojalá no sea solamente para el día VidaCino, ojalá podamos tener más de este tipo de actividades que en Natalia realmente lo necesitamos. Hermoso evento, muchas gracias por la invitación. Muy, acá falta mucho lo que es cultura, así que agradecida de la, de la oportunidad. Gracias al Ministerio de la Cultura y las Artes y a la, y a la Sala Estrella por poder ver esta película de forma gratuita que bueno, se relaciona con nuestra Patagonia, el pasado histórico, el abuso hacia los pueblos originarios.